Y uno de los conceptos de aquí, lo que estamos viendo, es que todos los productos y los ingredientes son locales. Este fue nuestro bagel que pedimos. Nuestro bagel se llama AB&G y es un Homemade almond and Butter Raspberry Jam. ¿Que eso significa que es? Es de mantequilla de almendras con mermelada de frambuesa. ¿Dónde estamos? Sí, en el Laxi aquí eh, en el Soho. el Soho. En el en Soho, en Manhattan. En Manhattan. petit pero se ve muy rico se ve tal y pues tenemos a estos bagels que nos recomendaron también Sí, yo creo que venir a, a Nueva York tienes que comerte un Bagel de, sí. de, de, de ley Sí, es como lo clásico a ver, venga Maris vamos a primeras impresiones hay como de diferentes aislados y entonces nosotros tuvimos ¿Sí? La combinación de frutas vendrá. La mermelada está súper buena Y uno de los conceptos de aquí, lo que estamos viendo, es que todos los productos y los ingredientes son locales. Ahí dice que el pescado fue, este, eh, lo traen desde Greenpoint Brooklyn, que, del baile del valle de Hudson. Entonces, eso es como parte de los conceptos que estamos viendo de aquí. Precio bastante decente 375 este bagel este nos costó 375 y el cafecito nos costó 325 325 y 375 y café Sí, está muy chiquito recomendamos venir al black seat muy recomendable hay varios nosotros googleamos y vimos este que nos quedaba más o menos en la ruta donde andábamos entonces muy muy recomendable y precio bastante asequible adiós